y del Hijo y del Espíritu Santo que el Dios de infinita misericordia que actúa en Cristo esté con cada uno de ustedes del Evangelio según San Marcos cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Adelzaida le trajeron a un ciego y lo rogaron que lo tocara él tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego que comenzaba a ver le respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús le mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. La sanación que pedimos a Jesús muchas veces es progresiva. Sobre nosotros, como sobre aquel ciego en Bethsaida, se da un camino para recuperar la visión, para ser conscientes progresivamente de nuestros hierros y para reconocer por sobre todo y poder ver a Dios. Ese mirar la realidad con los ojos de Jesús será también un desafío permanente y muy a menudo tendremos que volver al Maestro para pedirle que nos sane, que nos purifique la vista, para poder ver claro y mostrar el camino a otros. Pidámosle al Señor también para nosotros la paciencia y la humildad, la paciencia porque no vamos a ver de buenas a primeras, y la humildad para saber volver a su encuentro cada vez que necesitemos de su ayuda.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 te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que en Cristo nos mira con misericordia les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.